Señores, pues Franklin Mirabal, después que dijo que no iba a votar por David Ortiz de, de Baboso para el Salón de la Fama, lo felicita en sus redes sociales, ¿verdad? Bien Ahora vivo. ahí ese Candy y se llora, ¿verdad? Ahí viene, como decimos el otro de hay que poner la canción de Lambón ahorita, pues a darle pues todo su afecto y todas sus felicitaciones pues a David Ortiz por estar en el Salón de la Fama. Tenemos un video donde él está hablando. No, no, no. Bueno, ahí podemos ver, pues, el comentario que colocó en redes sociales, pues, Franklin Mirabal, pues, presentando junto a esa imagen, pues, su eso. afecto, su orgullo y todo, porque ese, mira, siempre más doble cara, no hay otro. ¡Ay! Después, a David Ortiz por llegar tan lejos y estar, pues, con los demás, enseñando la fama, como Pedro Martínez, Juan Marichal. Y así sucesivamente aquí podemos ver cómo ha sido polémica. El doble ha puesto el le ha puesto lleva vida, que no encuentra que hace, como el ICEI pedió, está aburrido. Muchísimas cosas. Pero ahí podemos ver que el que canta se llora fácilmente. No, sin duda lo de Franklin Mirabal es una película, una movie con ese hombre. Porque, o sea, si tú me dices. O sea, eso fue no, en el no, 2015 no. desde aquí. yo no, bueno, no lo, lo que pasa es con Franklin Mirabal. Franklin Mirabal es. El masculino de Armelia Alcántara. ¿Es? ¿Sí o no? El masculino. Agreguen ese título. Atención. Franklin Mirabal. Atención. Franklin Mirabal es el lado masculino de Armelia Alcántara. El Armelio Alcántara. Porque son dos personas igualitas que viven del sonido. No importa que perjudique a nadie, no importa que se perjudique en ellos como personas, que perjudique a su familia, ellos no tienen que ver con eso, ellos es eh, buscar sonido. Y, porque mire, ese señor dijo que no iba, que él no iba a votar. Aunque yo no sé El si Salón puede de la votar. Fama, eso es algo demasiado personal para un atleta. Y este señor dijo que él mantenía su posición de no votar. Eso es un ejemplo. Que me digan, ah, que me van a la de aquí y necesitan el voto eh, de estos muchachos. No, no, no, no ¿Tú entiendes? No, y que un no, no, ejemplo, Jorge bien. Luis, que mi amigo aparte de cualquier cosa de trabajo, levante la mano y después venga a abrazarme. No, fue por usted que a mí me votaron. <risas> ¿Tú entiendes? Entonces, viene este señor de porque eh, David yo creo que no le llegó. ¿O no había visto eso? No, no yo, yo creo que David lo sabe, pero lo que pasa es que como el tipo humilde, y como el tipo es Se chile, ética, y... mantiene su porte, no igual que ¿No? Sí, pero la, la, la, la humildad es otra cosa. La, la, la humildad... Dios mío, porque cualquier... ¿eh? La gente confía la ah. humildad, con no ser pendejo. Ajá, pendejo. Exacto, Jorge. Esa es la palabra. Esa es la palabra confunden lo que es la humildad con ser pendejo, popularmente hablando. La humildad no tiene que ver nada con que usted no se deje joder. Claro. Esto ¿Eh? no tiene que ver con eso. Este caballero, yo mismo... Yo no lo paso, hay Sergi. Sergi! En mute lo ponía la gente. ¡Billy! No te panches, Billy. Esa transmisión del liceo. ¿Quién es Billy? ¿Quién es Billy? ¿Qué está con él ahí? Jason sabe, Jason es liceísta. Esa, esa, esa. Ahora que es una verdad, ustedes se imaginan la pelota invernal sin Frankie Mirabal. Ay, pero. Es un show. Es un show pero ese show se está acabando ya. La gente está harta. La gente está harta. Sí. Se está acabando. Mira pues yo es saludando también a, a, a uno que sí, un tolete de verdad, eh, Orlando Méndez. Ay. Ey, ahí sí ay. Eh. Con ella. ¿No Tremendo la, profesional. Ya lo sabe, es sí. muy duro. petón <risa> Y una persona muy humilde eh, sí. ese, eh, ese narrador. Eh, uh -huh. Date seguridad ahí brincaba. No, no, ahí brincaba uno ya. Sí, no, porque él, él te va narrando y va viendo la bola, y va viendo la bola. Oh. No, pues eso, eso no puede ni recordar. Eso Pero mira, mira ya pues viene de Franklin Mirabal, ya no tiene componte. Ya ese, no, no. ese, ese caballero. Pero mira, yo, es, como, la, como todo puede suceder y todo es posible en la, vida, en la viña del Señor. De nada puede ser que este hombre, Franklin Mirabal, se le prendió la luz en la vida. Y fue, o sea, anteriormente, pues se disculpó con David, ¿verdad? No sé. Tiene que ser. Sí, porque para que David a ti lo pueda recibir y él pueda te, y él pueda tener los verdaderos para poder ir a, a felicitarlo personalmente no, no, también lo que lo que dice también lo, lo que, que dice Jorge también puedo eh, eh, lo segundo ahí y es que él puede hablar con David y hacer una un mediante claro no David mira vamos con un dinerito con esto claro más se habla de Frankie Mirabal ayer se hablaba de dos gente, de David Ortiz, Frank y y Frankie Mirabal, con eso. Sí. Entonces, eso, eso también y abrazarlo, sí, el que inteligente no no no, yo apuesto también que fue algo arreglado, pero eso no quita que sea un busca sonido, déjense de eso, soy sí, no no es todo el mundo, está claro desde claro. que es un tipo que le gusta el sonido tanto malo como bueno, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> así que el día el dice <risa> <risa> Que... No, mi amor, que me la voz de baja pero, si mi... le cambia de una vez. Mira, a mí me encanta la transmisión del Licey. La, la transmisión del Licey es la mejor cuando tú la tienes mucho. No, no, no. A usted le gustan todas, menos la no, de aquí. Eh, ¿Qué pasa? No, pero yo <risa> no, Pero es que tú no, tú no entendiste el sarcasmo. Ustedes no entendieron el sarcasmo. No, hombre. <risa> bueno, así es.